Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de la Dotnet 2021. En este, en esta ocasión seguimos bueno, con, la, con la conferencia online. Eh, ya va quedando poco, esperemos que el año que viene pues podamos juntarnos otra vez en manera presencial, que yo creo que es le, también lo bonito y el espíritu ¿no? de esta de esta conferencia, la mayor conferencia de punto net en España al poder juntarnos, hablar, hacer networking, ¿no? Que es un poco lo importante, yo creo que además a todos nos hace falta un poco este tipo de, de contacto después de, de esta pandemia a nivel global. Pero bueno, poco a poco vamos saliendo y hoy estamos aquí pues para hablar un poquito de, de arquitectura limpia en ASP Core, contaros un poquito, bueno, pues eh, cómo lo hago yo, como siempre, desde un punto de vista... Eh, totalmente opinionado, cada uno eh, podría tomar cosas o ver cosas, en este caso eh, yo mostraré mi, mi, mi aproximación, ¿vale? así que me gustaría bueno, que cualquier tipo de feedback o comentario o lo que queráis saber, bueno, pues eh, aquí estoy para ello, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es dar uh, gracias a los sponsors, ¿vale? Una vez más, porque bueno, a, a Plain Concepts, la organización, por, por dejar de participar eh, un año más en esta conferencia, que ya, ya llevamos unos cuantos, y que es verdad que en este caso en solitario, siempre estaba acostumbrado a hacerla con, con algún compañero. Eh, nada, eh, este año toda la, toda la recaudación de las entradas, aunque sabéis que, que el acceso a la conferencia es gratis, pero bueno, eh, yo siempre lo digo, que somos un sector sumamente privilegiado en el sentido de que, bueno, a pesar de la pandemia, podemos teletrabajar en remoto y todo este tipo de cosas que, bueno, hacen que, que, de, que deberíamos mostrar esa, esa empatía hacia hacia estas organizaciones, esta esa gente que, que, bueno, lo ha estado pasando mal durante la pandemia. Y, bueno, en este caso, eh, todas las entradas que compréis, pues la recaudación irá destinada hacia la Fundación eh, Goma Espuma. O sea que, bueno, es una buena causa y os animo a todos que todavía hay tiempo a, a colaborar, ¿vale? Y no, luego, por, por último, dar gracias a todos los sponsors, a Microsoft, a Intelequia, a DevsDNA y My Public Inbox bueno, por patrocinar la conferencia y hacer también esto posible. Como siempre digo, sin, sin sponsor muchas veces estas cosas pues no serían, no serían eh, posibles, ¿vale? Bueno, pues toca el turno de presentación. Yo me presento, me llamo Luis Ruiz Pavón. Eh, bueno, todo el mundo me conoce como Luru, o sea que podéis llamarme Luru, es casi como tutearme. Y nada, soy lead developer en, en Plain Concepts y bueno, lo que hago básicamente es ayudar a, a las empresas, eh, ayudando con mentoring, con formación, a sacar adelante proyectos y bueno, pues, si, si se pueden subir a la nube, pues de, también me gusta mucho eh, el cloud y, y, y bueno, eh, ahí estoy, para lo que haga falta, ¿vale? Y os dejo ahí también mi Twitter, que es Luis Ruiz Pavón, y mi correo electrónico, que es lerruiz.com. Como digo, cualquier duda o pregunta que tengáis, pues encantado de poder ayudaros en lo que haga falta. Vale. The Clean Architecture, este o arquitectura limpia, ¿no? De, del tío Bob, de Ángel Bob, Robert C. Martin. ¿eh? Que, bueno, como decíamos, que durante muchos años hemos visto, pues, que. Teníamos o habían aparecido otro tipo de, de arquitecturas que seguramente os suenan y seguramente muchas habéis ya trabajado con ellas, como era bueno, la arquitectura hexagonal, también conocida como puertos y adaptadores, eh, Onion Architecture, eh, de Jeff Palermo, y bueno, luego hay muchas más que bueno, podríamos haberlas eh, citado, pero bueno, lo importante aquí es que todas las arquitecturas eh, son, son muy similares. Y al final lo que tienen es un, un mismo objetivo entre todas, ¿vale? que básicamente es esto que veis aquí, la separación de responsabilidades ¿eh? Eh, en, en capas. ¿okay? En este caso es el ejemplo de una arquitectura limpia, pero como digo, podríais utilizar cualquiera de las otras arquitecturas. Y además tienen una cosa en común, que todas abogan por tener este circulito amarillo que tenemos aquí, ¿Vale? en este caso es amarillo que son eh, las entidades o el dominio o lo como lo queráis llamar vale que al final es el negocio vale ese negocio es el core de nuestras aplicaciones y todas estas arquitecturas lo que abogan es por por aislarlo vale aislarlo del mundo exterior que no conozcan nada que no sepan eh, de nada vale para que nuestro negocio de alguna manera esté digamos eh, a salvo y no esté acoplado a nada en este caso y en este tipo de arquitecturas se consigue con una cosa que se llama la regla de la inversión de la dependencia, ¿vale? Que luego hablaremos, hablaremos de ella. Otro punto importante también aquí es que todas estas arquitecturas casan muy bien con lo que conocemos con Domain Driven Design, ¿no? Por el hecho de, de aislar el negocio y poner mucho foco en el negocio y todo esto. Pero bueno, esto no quiere decir, no quiere decir que tengamos que hacer... Eh, DDD a la fuerza, cuando hacemos algún tipo de, de arquitectura esta, podríamos hacerlo o no, ¿vale? Eso dependería probablemente de cuánto de complejo sería a lo mejor nuestro negocio o si para este proyecto interesa o no interesa. Yo he hecho proyectos con arquitectura limpia eh, que no requerían de hacer DDD de, de, de, y simplemente pues eh, tener un negocio rico, ¿vale? Cuando digo rico es no utilizar eh, modelos, modelos anémicos. Como no, sabéis, los modelos anémicos son este tipo de modelos. Por ejemplo, en .NET somos utilizarlo que no tienen ningún tipo de lógica de negocio, ni validación, ni variantes, que son modelos eh, tipo DTO con propiedades eh, públicas, setter y getters, mutable por todos sitios y que solemos utilizar y que al final lo que ocurre es que toda la lógica de negocio de nuestro dominio, al final el problema es que se encuentra dispersa por toda la aplicación. ¿Qué, ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué, qué de malo tiene esto en, en aplicaciones de este tipo? Bueno, pues que si por algún motivo necesitamos hacer un cambio en nuestro core, en nuestras entidades, que pueda haberse afectado en varias partes de la aplicación, si lo tenemos dentro de la entidad, ¿vale? Tenemos esos, esos comportamientos, ¿no? Ese comportamiento y esos datos en, en la propia entidad que es responsable de manejar esa lógica de negocio, pues lo tenemos disperso, pues... Podríamos poner el caso, pues no sé, por un montón de servicios o lo que queráis llamarlo, ¿vale? Al final, ¿qué ocurre? Pues que si tenemos que cambiar un punto, vamos a tener que cambiar en un montón de sitios. Indudablemente, no es fácil encontrar todos los sitios donde tenemos un código similar y podríamos introducir o llegar a introducir pues, algún tipo de bajo dejar un comportamiento anómalo. Aparte que luego todo eso... Eh, no facilita el, el, el testing unitario ¿vale? de, de, de, este, de este core o de este negocio Porque normalmente si lo metemos en servicio Pues ya vamos a tener algún tipo de dependencia ¿Vale? Entonces nos encontramos muchas veces con testes eh, Donde se hace un uso intensivo, yo diría abusivo De framework de mocks ¿no? para, para reemplazar framework de mocks O si aunque no utilicemos framework de mocks Y si hagamos nuestro, nuestros propios stubs o lo que fuese pero bueno, abusivo en el sentido de que para probar lógica de negocio estamos dependiendo de, de muchas entidades. y Al final parecen tesis más que de negocio, eh, tesis que están probando propiamente el framework de Mox y realmente viendo que funciona. Y para mí eso es un problema. Por eso lo que decía, todas estas arquitecturas abogan por eso. ¿vale? Por eso realmente eh, me gustan. ¿Por qué utilizo yo? Eh, Clean Architecture personalmente, bueno, utilizo Clean Architecture personalmente porque viendo un poco sus capas, pues se reflejaban un poco con lo que yo venía haciendo en mis aplicaciones ASPN core y, y bueno, por eso decidí. Podría haber, como he dicho, podría haber utilizado cualquier tipo de arquitectura que abogue por los mismos principios, lo que decíamos, ¿no? De aislar el core, de la regla de dependencia y tal, pero bueno, las capas eh, entraban un poco como, como con lo que yo trabajaba y bueno, por eso decidí utilizarla. Además, bueno, de leer el libro de, de Bob de Clean Architecture y estar de acuerdo en muchas de las cosas que escribe, aún no siendo uno de sus mejores libros. Eh, yo siempre digo que no existe nunca una forma única de diseñar arquitecturas y a pesar de que tengamos una serie de guías, como en este caso nos la va a dar My Clean, eh, perdón, Clean Architecture, bueno, pues yo he decidido hacer lo que conozco como My Clean Architecture o Mi Arquitectura Limpia. ¿vale? ¿Por qué? Porque digo, porque estos principios eh, me ayudan ¿Vale? Pero bueno, eh, hay que sentirse libre de poder adaptarlos a las necesidades de nuestras aplicaciones o de nuestras eh, casuísticas. En este caso, como digo, yo le he pegado una vuelta al nombre de las capas, porque venían siendo las capas que yo utilizaba y como creo que casan, pues le, lo reflejo así, que básicamente ese framework que veis, pues suele ser, en mi caso, normalmente es eh, ASPN Core Web API, porque normalmente trabajo mucho con, con APIs y luego ya sabéis que pues, tener una parte frontal o, o eh, con Angular, con Vue o con, o con React, ¿vale? con cualquiera de ellas, incluso con Blazor si quisiéramos. Una capa de infraestructura, ¿vale? una capa de aplicación y una capa de, de dominio. Ahí veis un poco eh, cómo sería la estructuración en Visual Studio ¿vale? o una, una en carpeta, una carpeta física, ¿no? con nuestra carpeta SRC o Source, con el domain, la aplicación y la infraestructura. Bueno, y, y al final, como veis ahí, eh, fluyendo las dependencias. Como siempre digo, sentiros libre. De, de adaptarlo a vuestras necesidades. Yo por eso la he llamado bueno, mi arquitectura limpia o my, my clean architecture, ¿vale? Al final, lo que producen este tipo de arquitecturas o el software que desarrollamos y, y producimos con ellas utilizándolas, pues, normalmente tenemos este tipo de, de cosas que son, eh, que somos independientes de frameworks. Cuando hablamos independiente de frameworks, es independiente de frameworks desde mi punto de vista en esa capa core de entidades. ¿Por qué? Bueno, porque yo, por ejemplo, en mi caso, en la capa de, de, de aplicación, eh, por ejemplo, suelo utilizar Mediator y no deja de ser una librería. No es un framework como tal, pero bueno, es una librería. No sé si podría entrar o no, pero para mí lo más independiente eh, suele ser el, el negocio. ¿vale? Eh, todas estas, todo este aislamiento que conseguimos... Eh, a base de, de, de la inversión de la regla dependencia, o en el caso de, del core del negocio también, aislarlo de todo tipo de frenos y demás, lo que conseguimos es hacer aplicaciones mucho más testables y mantenibles. ¿vale? Que si tenemos ahí, pues eso, eh, el código muy mezclado, muy acoplado, eh, dependencias entre capas, que, que, que no, no fluyen en el orden correcto y todo este tipo de cosas. Luego, conseguimos que sean también independientes de, de la UI, que eso es importantísimo. Yo en este ejemplo que os voy a enseñar hoy de, de una lista, de una aplicación para hacer listas de la compra, eh, podríamos probarlo perfectamente con una aplicación de consola, ponerle una serie de comandos y poder ir actuando contra la aplicación y contra el dominio y ser, como digo, totalmente independiente. ¿vale? Pero bueno, eh, eso sería un, un, un sería perfectamente válido, quiero decir. Luego, independientemente de los stores, eh, cuando hablamos independientemente del, del almacenamiento, bueno, si yo, lo que os comentaba, ¿no? si hacemos un DDD puro, eh, bueno, ya sabéis que en DDD bueno, pues el negocio tendría que estar muy, muy aislado, no conocer esos frameworks y demás, eh, en mi caso el dominio no conoce esos frameworks tampoco, pero sí que es verdad que están un poco diseñadas, eh, con las concesiones que le tengo que dar a Entity Framework porque soy independiente de almacenamiento. Bueno, sabéis que Entity Framework es una abstracción de la base de datos y podríamos estar utilizando pues, el sistema de base de datos o el, o el Store eh, que soporta Entity Framework, pero sí que es verdad que en mi caso le tengo que dar una serie de concesiones ocultas, desde luego, no, no vistas para el usuario, vale porque abogo también por el tema de, de, la, de la encapsulación, este tipo de cosas para no tener muchas propiedades públicas y demás. Pero, pero bueno, sí, la, la cosa sería que, que, que independiente, independiente, vale vamos a decir que no soy en el sentido de que genere unas concesiones a en Entity Framework. Pero bueno, sí que es verdad que en ese core no hay ninguna referencia a Entity Framework ni nada por el estilo. Y que puedo probar mi negocio, como luego veremos, de manera independiente. Y por último, independiente de de sistemas de terceros, ¿vale? Es decir, que nuestras reglas de negocio no conocen nada del mundo exterior y que si hay algo, algún proceso de negocio que desencadena la llamada a un servicio para lo, que ha, para, para lo que sea, bueno, pues no va a tener conocimiento de ese servicio, con lo cual siempre hablamos del de tema, lo que decíamos, de aislamiento, ¿vale? Bueno, aquí entramos en una parte importante, entonces, ¿cómo hago que ese negocio, esa aplicación, ¿vale? Eh, se vayan aislando de las capas exteriores, es decir, no conozcan, por ejemplo, aspectos de infraestructura y demás. Pues Solo conseguimos con la regla de la dependencia. Y es muy sencilla, es básicamente que esos círculos que habéis visto, ¿vale? Los círculos eh, más internos, ¿vale? no tienen que conocer nada de los círculos externos. ¿vale? Con eso es con lo que conseguimos eh, la regla de la dependencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, si yo en la capa de aplicación tengo que utilizar un repositorio llamarlo como queráis o el contexto de base de datos tuviese que utilizar lo que sería un aspecto de infraestructura que conocería porque eh, ya parece que voy a conocer algo para, para eso entonces tendría que poner una referencia a la capa de aplicación a la capa de infraestructura entonces ya sí que tendríamos un acoplamiento porque cualquier cambio de infraestructura vale lo que haría es eh, implicaría un cambio, ¿no? Implicaría un cambio en la capa de aplicación y yo eso no lo quiero. Entonces, ¿qué hago para invertir la dependencia? Bueno, pues en la capa de aplicación lo que hago es proveer de una interfaz, ¿vale? Lo mismo que eh, en, en arquitectura hexagonal pondría un puerto. Al final no dejan de ser interfaces. Yo conozco una, una o sea, conozco una abstracción, pero no conozco la implementación. Entonces, ¿qué va? ¿Quién va? ¿Quién va? A, a utilizando esa abstracción, crear esa, esa implementación, pues la capa de infraestructura, que lo que vais a ver es que lo que hará el contexto de base de datos es implementar esa interfaz y al final ¿quién nos va a hacer ahí de pegamento para que la capa de aplicación al final se le pase una instancia de ese divicontes? Pues el frame, ¿vale? En, en ese caso la web API. O Esa es la que defina pues, el, el usar Entity Framework con, con esto y el decir que cuando me pidas un contexto de base de datos, me, o sea, cuando me pidas una interfaz del tipo isopingify dbcontext, que luego veremos, vale, que no tiene que ver nada con un contexto de base de datos, pues le pase el dbcontext que está en infraestructura. vale. Con eso la parte de la capa aplicación no va a conocer nada. Y lo mismo podríamos hacer con el dominio. Al final con lo que jugamos es con esas interfaces, que es lo que nos va a servir de alguna manera para desacoplarlo. Vale, el porqué es básicamente porque cuando veis una arquitectura n e capas, que al final las dos son N e capas, pero una arquitectura N e capas tradicional, donde sí que hay un acoplamiento, un consumo, esas, ahí es como sí que fluye la dependencia, ¿no? Aquí la dependencia fluiría de la capa de presentación, ya tendría una referencia directa a la capa de, de la application layer, ¿vale? El la application layer referenciaría domain, ¿vale? No iríamos mal, lo malo es que ya dominio referencia a la capa de infraestructura. Y ahí ya tenemos un problema, porque cualquier cambio en la capa de infraestructura rompería dominio. Hace poco, en una auditoría que estuve haciendo, sería en esta aproximación, y efectivamente cualquier cambio que hacían en infraestructura rompía dominio. Aquí al final la regla de la dependencia nos, nos, nos, nos invita a invertir esto, vale a poner la capa de infraestructura incluso por encima de la, de la capa de aplicación. ¿vale? Con lo cual ninguna de esas dos, application y domain, application sí que necesita por supuesto saber de dominio, ¿vale? pero ninguna tendría eh, o conocería ningún aspecto de eh, infraestructura. ¿vale? Bueno, vamos a pasar a desgranar un poquito cada una de estas capas. Eh, la capa esa que habéis visto, de bueno, dominio entidades, llamarlo como, como vosotros queráis en función de, de, bueno, de vuestros gustos o os si estáis utilizando una aproximación de, de, de o no, pero bueno, eh, es igual. Al final, lo importante es que en esta capa se encapsulan lo que son tienen que ver toda, eh, eh, todas las reglas de, de negocio, ¿vale? Es el, el core, el negocio de, de nuestra información, ¿vale? Si no tuviésemos las reglas aquí, pues estaríamos diciendo que estaríamos utilizando, eh, pues, un modelo anémico, ¿vale? Importantísimo. Esta capa... No se ve afectada por cambios externos, es decir, un cambio en el sistema de autorización de, la, de nuestra web API no afecta al dominio. Eh, un cambio en el repositorio ten, tampoco afecta a nuestro dominio. Quiere decir, estamos completamente aislados, ¿vale? Es decir, no nos afectan lo que pase en otras capas, ¿vale? Con eso conseguimos ese, ese aislamiento total y esa para poder hacer al final lo que vamos a ver y veremos en el ejemplo, pues, eh, los test unitarios de turno, ¿vale? Una capita más arriba... ¿Eh? esta ya tenemos la regla de negocio, sería la capa de aplicación. También en muchos casos la, la gente suele llamarla use cases o bueno, eso ya como siempre digo, eh, para gustos los colores. ¿Qué, ¿Qué contiene esta capa? Bueno, pues todos los casos específicos de reglas de negocio. Por ejemplo, en, esta, en estos casos de uso eh, se encargan eh, de orquestar el flujo de datos de la aplicación. ¿Cómo? Pues apoyándose tanto en el, como lo vamos a ver luego. Eh, en este caso, bueno, Podríamos decir que es una especie de repositorio que obtiene un, un, un agregado, una entidad esta de dominio y utiliza las reglas de negocio que exponen esos métodos para, para hacer las modificaciones pertinentes o completar el caso de uso. Vale, que al final son, como decíamos, bueno, operaciones de agregados, operaciones con entidades. ¿vale? Pero la lógica de negocio ¿vale? sigue estando en las entidades. Es lo único que se encarga en estos casos de uso es de orquestar. Es decir, bueno, pues eh, saco, eh, opté, luego lo veremos vale más claramente. Pero bueno, eh, mido si esta lista de la compra existe. Si no existe, pues lanzo un error diciendo que la lista de la compra no existe. Eh, si voy a añadir un ítem, por ejemplo, busco el ítem y hago lo mismo. Si el ítem no existe, pues lanzo un error. Y por último lo que hago es utilizando la entidad eh, Shopping List, pasándole el ítem y la cantidad ¿vale? a su método de negocio, o sea, ya internamente sabrá cómo tiene que manejar todo eso. Bueno, o sea, a lo mejor si existe el ítem o ya ha sido añadido a la lista ¿verdad? con anterioridad, pues actualizar su, su cantidad, si no existe, pues añadirlo y demás, mmm, lanzar algún tipo de evento para decir que se ha añadido algún ítem a la... A la, a la lista de la compra y demás, ¿vale? Y por último, esta, este tipo de capa, pues, se suelen hacer muchos testes de integración, porque ya sí que tenemos dependencias y para probar, pues, a lo mejor que, que recuperamos la información de los datos, podríamos también utilizar mouse. Esto ya depende también un poco del gusto y del nivel que, que, queramos, que queramos ir, ¿vale? Y al final esta capa, la única que referencia es la de dominio, ¿vale? Que es en la que se va a apoyar. Luego tendríamos los aspectos de, los aspectos de infraestructura, ¿vale? que aquí es donde tendríamos pues, probablemente eh, implementaciones de, de, de esas eh, abstracciones que, que en este caso la capa de aplicación pues, podríais poner, como por ejemplo, vais a ver lo que lo hago con el Divicontes para, para invertir la regla de la dependencia. ¿vale? Y aquí, pues bueno comunicación con sistemas internos, bases de datos, eh, colas, pues, bus de servicios, llamadas a, otra, a otras APIs, ¿vale? y que se van a encargar básicamente... De la persistencia en la base de datos. En nuestro caso lo va a hacer el, el contexto de base de datos, envío de emails. Si tuviésemos algún tipo de envío de emails, pues lo mismo, tendríamos alguna interfaz por ahí que dice cómo se envía, pero no da detalles de cómo es el envío de información. Aquí entonces podríamos utilizar cualquier proveedor de envío creando nuestra propia implementación. Y luego también, pues hablando con eh, sistemas, sistemas externos. Se pues ocurren pues, sistemas de pago y y otras muchas cosas. ¿vale? Entonces, estas son un poco eh, las capas de las, que vamos a, de las que vamos a disponer. Como digo, lo, lo más importante aquí para mí eh, reflejaría no el hecho de las capas, que seguramente habéis trabajado con aplicaciones en capas, sino esa regla de la dependencia. Ahora en código vamos a ver cómo se invierte. ¿vale? Pero antes de ver esto, eh, sí que me gustaría. Eh, enseñaros una herramienta que, desde mi punto de vista, es una herramienta bastante útil que se llama NDPen, que es de Patrick Smakia. Eh, que bueno, yo llevo utilizando desde hace tiempo, pues porque por ser MVP, eh, eh, Patrick eh, nos ha dado algún tipo de licencia para, para poder utilizarla. Y la verdad es que eh, vais a ver que ayuda bastante, eh, como, como todas aplicaciones eh, tienen sus cosas buenas y sus cosas mejorables. Pero una parte de las que me gusta muchísimo es la parte en la que nos muestra los diagramas de eh, arquitectura de nuestra aplicación. Para de un simple vistazo, sin tener que entrar al código y tener que empezar a mirar, pues estamos hablando de una aplicación monolítica muy grande o muy compleja, eh, pues de un primer vistazo saber qué tipo de arquitectura está utilizando. Es pues una arquitectura en N capas y aparte eh, poder ver ese grafo de la dependencia, que es una cosa que vais a ver que a mí personalmente me encanta. Y que nos va a dar, como digo, esa, esa información. Yo la suelo utilizar bastante en, eh, cuando hago eh, revisiones de arquitectura o ayudo a clientes o, o, o llego a algún proyecto nuevo y quiero entender un poco cómo está estructurada la aplicación. Pues es lo primero que abro. La abro, lo ejecuto y me da información de todo eso. Entonces, lo que voy a enseñar ahora es... Eh, antes de pasar al código de Visual Studio, vamos a abrir Endepen y vamos a ver cómo está estructurada esa aplicación. Os voy a comentar un poquito las partes más importantes. Así que nos vemos en un momento. Bueno, pues eh, estamos aquí. Ya tengo abierto, ya tengo abierto Endipen, ¿vale? Como veis, eh, tenemos dos sabores. Podemos utilizar una herramienta que está fuera de Visual Studio o poder utilizar el área -in de integración con Visual Studio. Yo normalmente eh, en este tipo de casos me suelo salir de Visual Studio y prefiero eh, trabajar con la aplicación como modo aislado. Lo que he hecho básicamente es eh, la opción, en las opciones del menú, abrir un crear un nuevo proyecto. En ese nuevo proyecto he añadido eh, la solución, ¿vale? en este caso de Shopping DeFi, que es como, como la he llamado. Y lo primero que nos da la herramienta, que es como decía, pues bueno, es una serie de información pues, de deuda técnica, de número de líneas eh, de código de tipos que estamos utilizando entre, bueno, tipo, número de assemblies, namespaces, métodos campos, bueno, todo este tipo de cosas. Nos da también una serie de información en cuanto a lo que él cree que son issues de, de código. Como digo, toda esta parte está eh, supeditada eh, normalmente a, a las reglas que nosotros seguimos en nuestras soluciones y también a la revisión por nuestra parte de decir, bueno, pues esto tú lo tratas como high porque a lo mejor te estás basando en, en no sé en algún tipo de regla que tú mismo implementas pero bueno para mí no es una no es una regla crítica con lo cual bueno podemos configurar en dipen para que todo eso eh, eh, lo quite y no nos aparezca como cuando hacemos, eh, no sé, eh, lo típico de Visual Studio y análisis de código estático y utilizamos el editor config o el fichero de turno para quitar esos warning o errores que para nosotros en nuestra regla de codificación, que a lo mejor está mucho más pensada para un framework, pues no tendríamos ese tipo de problemas. ¿vale? Entonces, bueno, aquí, como digo, es una parte que está bien para tener una idea, pero bueno, que no tomemos todo... Eh, como un dogma y, y enseguida, pues, a la todo, todo son errores. No, ¿vale? Mucha, mucha de esta deuda técnica está basada en reglas que utilizan estas herramientas en análisis estático que probablemente a nosotros no nos afecten. Vale, lo primero que voy a hacer es intentar eh, ver qué tipo de, eh, de capas o cómo está estructurada la aplicación. Entonces, para eso utilizo lo que se llama el dependency matrix. Vale, el dependency matrix, si veis este ejemplo de aquí y veis que tenemos aquí una línea diagonal que parte este cuadrado en dos. vale. Estos dos lados, el triángulo superior y el triángulo inferior, si veis están totalmente alineados en la, junto con la línea. vale. Veis que te, tenemos aquí una alineación. Este gráfico es típico de aplicaciones N-capas. ¿vale? Esto te está diciendo que son aplicaciones N-capas y que además no hay ninguna dependencia circular entre ninguna de los ensamblados que tenemos en, en nuestra aplicación. ¿Vale? Si no, nos aparecerían números, números rojos y podríamos ver que podemos tener una, una dependencia cíclica vale con bueno, los problemas que podríamos encontrar con ello. Pero cuando abrimos NDPen y vemos que todos los numeritos, tanto los verdes como los azules, los tenemos alineados con la línea y no hay ningún tipo de colorcito rojo ni número rojo, esto ya os está diciendo, esta aplicación es n capas. ¿vale? Que sea n capas, como decía antes, no quiere decir... vale que las dependencias ¿vale? eh, estén o fluyan, como decíamos, ¿no? de los círculos exteriores hasta los círculos interiores, con lo que podríamos estar en lo que comentábamos anteriormente, con que dominio, negocio o entidades tuviesen una, una dependencia con infraestructura. ¿vale? Eso no nos lo está diciendo aquí. Para, es para entender eso, tendríamos que ir al grafo de dependencias, que es el que veis aquí. Como veis, aquí tenemos pues, nuestros proyectos, ¿vale? tanto los testes del API, el host del API, la infraestructura, eh, la API Res en sí, ¿vale? los test de, no, de dominio o de negocio, eh, aplicación y dominio. Entonces, para entender cómo funciona, si yo me sitúo sobre dominio y me pongo así, vale, el naranja me dice que ahora mismo tengo seleccionado eh, el dominio. ¿vale? Eh, lo importante aquí es ver que todas las demás cajitas están en verde, eso quiere decir que al dominio solamente tiene llamantes directos, lo que se llaman direct callers. ¿Vale? Eso quiere decir que dominio no tiene ninguna dependencia de nada. ¿Vale? ¿Cómo se ve si tú en tu assembly tienes una dependencia y no estás aislada, como en este caso ya el dominio? Si me vengo a aplicación, veis que ya el diagrama cambia de color. Es decir, tengo seleccionada aplicación, sigo teniendo unos direct callers, que en este caso veis que infraestructura es un direct caller, pues porque está utilizando... Eh, interfaces de esta aplicación, ¿vale? Y eh, la API RES, los tesis y demás, pero ya tenemos una en azul. Es azul, ¿vale? Quiere decir que es un, eh, un llamante de esa librería, o sea, estoy referenciando ese dominio, ¿vale? Ese azul ya te dice que aplicación tiene una referencia con dominio, ¿vale? Entonces, si nos movemos a infraestructura, veis ya que infraestructura que, es, que estaba ese círculo todavía más, por, más hacia afuera de aplicación y dominio, ya está utilizando tanto aplicación y dominio, ¿vale? Y luego, bueno, si seguimos con capas exteriores y si vamos hacia RSPI, pues bueno, la, la, la parte de los tests o el host en este caso, veis que ya hace referencia al propio proyecto de API que está aparte, ¿vale? Para que ya hablamos en, en ya hablamos en... En aplicaciones anteriores, perdón, en, en ediciones anteriores sobre el, cómo el tema de trabajar los test, pero bueno, básicamente es bueno que, que siempre la resepistea en un proyecto aparte, básicamente porque estos se van a convertir en, básicamente, en host, ¿vale? Vamos a tener tanto un host para producción, para ejecutar en producción, como los propios test se van a convertir en un host de esa API porque van a crear un, un servidor ligero en memoria que, para, para poder hacer los test en tu en los test de integración de esa API. ¿Vale? Pero lo importante es eso, vais viendo cómo va cambiando eh, las dependencias. Por eso te decía, a mí me encanta esta aplicación, me encanta porque es rápido, veo y cuando entras en, en el grafo de dependencias y te pones sobre lo que llaman business logic, dominio, lo que sea, pues enseguida ves si aquí hay una dependencia directa con infraestructura y ya, pues ya te, te huele eso. ¿vale? Con lo cual. Eso. En, en este tipo de arquitecturas, como decíamos, clean architecture, hexagonal y demás, esta es la aproximación. ¿vale? Es, vamos hacia capas y como veis, las capas de fuera van teniendo dependencia con las de dentro. ¿vale? Que esto es al final, imaginaros el circulito, ¿vale? las capas del circulito representadas en, en un grafo. Lo, lo, lo decía, este tipo de herramientas eh, ayudan bastante en esto. Yo, yo como os he comentado antes, normalmente cuando tengo que hacer algún tipo de revisión de arquitectura, pues es lo que suelo utilizar para esto. ¿vale? Así que bueno, creo que aquí se, se, se ve muchísimo más claro eh, esos círculos. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar ya a la parte de código y vamos a y vamos a ver cómo, cómo cómo está estructurado todo esto y cómo funciona todo esto. Bueno, pues ya estamos en Visual Studio. Vamos a ver un poco lo que os comentaba de cómo están estructuradas ¿vale? estas capas. Vamos a hacer aquí un poco de zoom para que lo veamos. Y bueno, lo que veíamos en nuestro gráfico de mi arquitectura ¿no? la, la capa esa capa de dominio. ¿vale? Luego tendríamos la capa de aplicación, la capa de infraestructura. ¿vale? Luego tendríamos ese framework UI que hablábamos, que sería en este caso la ResAPI junto eh, con el host. Y aquí, bueno, pues eh, igual un par de, de, proyectos de, de proyectos de test, tanto para el dominio. ¿Vale? Como para eh, los testes de integración propios de, de, de la API ¿Vale? Vamos a cerrar esto y vamos a ir viendo cada una de estas capas Un poco cómo están eh, organizadas Voy a entrar lo primero a la capa de, de dominio Para que veamos un poco aquí bueno, Intento reflejar un poco un, un, un ejemplo también con, con un DDD ¿vale? Sobre lo que sería la, la compra Y bueno, tendríamos nuestros, nuestros eventos de dominio ¿Vale? Nuestras entidades, el agregado y los value objects, un poco lo que las, las piezas de DDD, de, de, de, de, de, eh, una cláusula Ensure or ward para eh, evitar que nuestro dominio se, se corrompa y mantener sin invariantes de negocio y demás. Al final el ejemplo como os comentaba es una aplicación o sería típica aplicación de móvil o de web para hacer listas de la compra y luego pues bueno, ir al supermercado, ir tachando o ir añadiendo. Bueno, añadiendo, iríamos añadiendo y preparando nuestra lista de la compra antes de ir. Y una vez que llegamos al supermercado, pues cada vez que vamos metiendo en nuestra lista de la compra lo que habíamos puesto, bueno, pues por ir actualizando esa, esa lista de la compra y borrando los elementos que tiene. Entonces, bueno, yo aquí he reflejado una serie de entidades que tendríamos que tendríamos con las que trabajar. Que yo he creído que deberían ser. En este caso, eh, partimos de una categoría, ¿vale? Que no deja de ser un agregado, ¿vale? Con su, su propiedad interna nombre, ¿vale? Y para crearla, pues, bueno, validar eh, en el constructor el nombre. Aquí, bueno, podríamos entrar en detalles de si esto debería ser un value object o no y no utilizar primitive obsession, pero, bueno, lo dejo fuera del alcance de lo que era la revisión propia de, de la arquitectura línea. ¿vale? Aquí hacíamos, haríamos una, una cláusula de guarda para evitar que nos introduzcan un nombre vacío o demás, ¿vale? Y algún método... Name constructor para facilitar el uso y creación de la categoría. Luego tendríamos sí. nuestro elemento propio, nuestro ítem, ¿vale? En este caso, pues con un nombre, con unas notas que le queramos poner, pertenece a una categoría. Estos son el tipo de convenciones, concesiones, perdón, que os decía que bueno, que hago a entity, entity Framework, aunque bueno, internal, para no darle información a, a al usuario. ¿Vale? Internal lo hago. ¿Vale? Por un pequeño truco que suelo hacer, que como estas entidades se van a tener que eh, configurar en la parte de, de infraestructura, bueno, pues lo que hago es utilizar el atributo internal visible eh, to y el nombre del assembly para que luego eh, podamos configurarlas Es el pequeño truco ¿vale? para, para eh, ocultar o encapsular las propiedades sin tener que hacerlas públicas si no se necesitan porque el cliente o consumidor que nos vaya a consumir haga falta de ellas lo mismo vale pues son variantes de negocio cómo se crea el objeto por constructor y demás eh, luego tendríamos un ejemplo de value object con la cantidad vale lo que he hecho con la cantidad en vez de representar directamente pues un, un entero lo que he hecho es encapsularlo en un value object y ese value object pues eh, hacer que la cantidad sea mayor o igual que cero vale tengo aquí un tipo igual eh, una propiedad estática para, para, para representar lo que es el cero y bueno, adaptarlo un poco de semántica al negocio para crear la cantidad de el valor entero y bueno, eh, sobrecargas del operador implícito y explícito para todo lo que tienen que ver luego con casting, con inch y demás. Bueno, si que utilizar llamadas a un API que puede ser legal casi solo recibe inch pues para facilitarnos un poco el trabajo con ese tipo de cosas, ¿vale? Esto sería la clase value object. La que luego ya tiene un poco más de negocio, ¿vale? Que es la orquestadora. ¿Vale? Shopping list tiene aquí, como veis, la información, bueno, para crear una shopping list eh, con un nombre y con que pertenezca a un usuario. Y aquí ya empieza a tener sus métodos eh, de negocio, eh, donde tenemos, pues bueno, el app, ¿vale? Para añadir el ítem y la cantidad, como veis, eh, trabajando con objetos, verificando las precondiciones, buscando, bueno, si existe o no existe ese ítem, bueno, si existe no existe, pues, darlo de alta, ¿vale? Y grabar un evento de de dominio para decir que hemos añadido ese elemento a, a la lista. Luego veremos por qué hago este tipo de cosas. O si existe, bueno, lanzar el evento de que hemos añadido. vale que En este caso, eh, mandando la cantidad existente y la cantidad que hemos añadido. Por si alguien cuando utiliza ese evento quiere tener información de qué ha ocurrido, pues estará la cantidad que había antes, está la que hay ahora. Y en función de eso, hacer cualquier regla de negocio o lo que queramos. Lo mismo. Eh... Incrementamos la cantidad, que eso se va a encargar la entidad eh, intermedia, esta shopping list item, ¿vale? Que eh, nos va a devolver una nueva un nuevo eh, shopping list item con la cantidad actualizada, y lo que hacemos es eh, quitar el ítem de la compra y añadirlo, ¿vale? Otra vez, ¿vale? Podríamos, para no tener que estar mutando la entidad, bueno, la, la lista, pues lo que hago es quitarla y añadirla. ¿vale? Y para quitar, pues igual, ¿vale? Lo que hacemos es buscarlo quitarlo y si nos sigue quedando cantidad vale porque podríamos haberle quitado toda la cantidad que teníamos en el carrito pero si teníamos cinco y le quitamos una vale para quedar cuatro pues bueno si si nos sigue quedando cantidad pues lo añado y si nos sigue quedando cantidad pues quedará fuera de la lista y al final añado el el ítem el a, a la compra el problema que bueno no el problema perdón lo que veis aquí es que yo no tengo eh, eh, mi negocio o este dominio o estas entidades están totalmente aisladas, no conocen nada de infraestructura. Eso lo que nos permite es eh, lo que os comentaba: poder hacer ese tipo de test unitarios. Por ejemplo, probar nuestros value objects, probar, por ejemplo, que eh, no puedo crear una cantidad negativa y que si tengo una cantidad negativa eh, voy a tener un error, como en este caso, ¿vale? lo que dice aquí, ¿vale? que debería lanzar una excepción de domain exception con este mensaje, invalid quantity. Este sería un caso muy, muy sencillo de probar, pero este sería un caso un poquito ya más, casi todos más complejos de negocio, ¿eh? donde pues, el, la lista de la compra debería permitirnos añadir eh, un, nuevos ítems a la, a la lista. ¿vale? Entonces, aquí nos creamos nuestros ítems de, pues, tanto las shopping list como la categoría del ítem. Llamamos al app y veis aquí que estamos mirando la colección de Domain Events. A mí no me gusta exponer las propiedades de los objetos por el mero hecho de que los Teslas necesiten, ¿vale? eh, Hay mecanismos para ello. En este caso podemos jugar con los eventos de dominio y ver que cuando ocurre algo en el dominio está pasando. Incluso comprobar que los valores que vienen en ese dominio, ¿vale? como el caso de la cantidad, si yo meto un ítem de cantidad 10, pues en ese evento la current quantity debería ser 10. Eso me dice que, que estoy actualizando correctamente la información. El hecho es que si empezamos a poner las propiedades públicas para los testes, a mí me da un smell que es que los testes Conocen más de lo que deberían. ¿vale? Entonces, no, no me gusta ponerla pública solamente porque los test la necesiten. Si la necesita luego un consumidor en aplicación o algún colaborador, ahí lo podemos mirar. Pero para los testes me gusta a mí esta aproximación. Como digo, es mi aproximación, es mi manera de hacerlo y no quiere decirse que tengamos que hacerlo así, pero a mí me gusta. Vale. E incrementar la cantidad de un este existente o decrementar la cantidad de un ítem existente y lo mismo y comprobando en todo momento y ya probando que nuestro dominio funciona correctamente este es el, el ejemplo que os decía de cómo aislar el dominio vale, estos tests son súper rápidos vale y podemos venir a nuestros tests de dominio que los tenemos aquí vale todos los testes tanto de la cantidad como tal y bueno poder ejecutar estos testes pues, de una manera eh, rápida vale ya tenemos los tests pasados y podríamos incluso, pues, eh, si tenéis Visual Studio Enterprise, pues meter esta solución como Light Unit Testing y cada vez que estamos cambiando código en nuestro negocio, pues actualmente estamos teniendo feedback. ¿vale? Siguiente parte que me gustaría contaros, pues la parte de aplicación, ¿vale? Que bueno, en la parte de aplicación suelo tener todas las cosas que son cross, ¿vale? Como os he dicho, yo utilizo utilizo mediator y bueno, utilizo behaviors para todo lo que tiene que ser el, el patrón unit of Word, para la validación de los modelos de entrada a la capa de aplicación, podría tener un performance pipeline behavior para saber si mis llamadas o mis ejecuciones están por encima de x milisegundos, para loguear y para cachear, todo lo que tiene que ser eh, cross en las, en las aplicaciones, ¿vale? Esto, alguna vez he escrito algún post de cómo conseguir esto con Mediator, con lo cual en mi blog tenéis un ejemplo de cómo podéis, cómo podéis hacer todo esto, ¿vale? Lo que me importa aquí es la parte de casos de uso, donde ya tenemos para shopping list, pues, añadir un ítem, crear un ítem y obtener detalles y listar. Me voy, por ejemplo, a crear un ítem y vamos a ver cómo utilizamos la regla de la dependencia para no tener que depender del DB context. Yo os he dicho que utilizo el DB normalmente. Vale, entonces, lo que me he hecho es crearme una interfaz aquí en abstracciones, vale, en abstractions, que se llama shoppingify dbcontest. Sí, y utiliza los dbsets, vale, tiene algo de referencia a Entity Framework, vale, para... Eh, como si fuesen esos nuestros repositorios, ¿vale? Pero bueno, para DBSet para mí es una abstracción de donde estoy consultando a la base de datos. Puede estar consultando un MySQL, un Postgre o un Mongo si tiene o un Cosmos DB, ¿vale? Donde tengo cada uno de eh, los DBSets de los diferentes agregados que utilizo, ¿vale? Que vendrían a ser los repositorios. Y un DB Connection que luego os contaré para tal. Este ISOPIDFY DB Contest es lo único que conocen mis, mis casos de uso. Si lo veis aquí, Isopingify DB Contest. ¿Vale? Pues lo que hago es el Shoppingify DB Contest añadirlo. ¿Ves que mi Shoppingify no tiene un Safe Change Async, que es lo que tendría el DB Contest, ¿vale? Porque eso lo que hago es para eh, garantizar la transaccionalidad a través del Unit of Work, ¿vale? Este Unit of Work es el que sí que va a coger el contexto de base de datos y va a salvarlo, ¿vale? Pero los demás no lo tienen, con lo cual aquí los usuarios no pueden dejar las transacciones incompletas o vale, vale. El por qué es GitDB Connection es porque en la parte de eh, consultas yo suelo utilizar una, una aproximación CQS, separo lo que son consultas de comandos, en consultas suelo utilizar Dapper, que es un micro microRM bastante rápido, y para todo lo demás suelo utilizar Entity Framework. Entonces, bueno, aquí veis tenéis que tengo una RAW SQL, ¿vale? Con parametrizada, por supuesto, para evitar SQL Injection y reutilizar los planes de ejecución, y lo que hago es llamar a este DbContest, ¿vale? Que realmente no es un DbContest, es, es la interfaz de Shoppingify, pero que tiene un Get -Db connection, que al final me da también una conexión abstracta que se llama DbConnection, ¿vale? Esa conexión al final lo que utilizo es eh, Dapper para ejecutar el query asing, pasando el parámetro del usuario y demás, ¿vale? Entonces, ahora en la parte de infraestructura, que la tendré por aquí, en la parte de persistencia, ¿vale? Pues si miramos nuestro Shoppingify DBContes, pues vais a ver que a, a, a, además de implementar el DbContest, implementa shoppingify DbContest, ¿vale? Que son esos Divi sets que teníamos más este Divi connection que lo que hacemos es devolver el Get Divi connection que tiene la base de datos. ¿Vale? Esto es lo que hace. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se le pasa o cómo se va a resolver cuando llamemos a un, a un caso de uso concreto, ¿vale? desde eh, la parte de la API, utilicemos el caso de uso, ¿cómo se le va a suministrar esta eh, interfaz aquí? Vale. Para eso vamos a ir a nuestra API REST ¿vale? y vamos a darle una vueltecita de cómo lo hace. Al final, cuando aquí utilizamos el ATV Contest o el ATV Contest Pool y decimos cuál es el contexto que vamos a estar, esto es lo que nos entraría como dependencia, ¿vale? ¿Vale? El propio... ShoppingifyDiviConte. Ya sabéis que en la inyección de dependencias podemos utilizar una interfaz o podemos utilizar nuestra propia clase. Y el hecho de utilizar la interfaz es por eso. Entonces, yo cuando registro esto, yo eh, si no hiciese lo que hago aquí abajo, eh, aquí eh, en el create debería poner eh, todo Entonces, claro, qué pasa? Que aquí en aplicación tendría que añadir una, red, una dependencia de infraestructura. Esto rompería con lo que hemos visto de mi arquitectura limpia. Vale, entonces, lo que hacemos básicamente es en la parte del startup, un poquito más abajo, hacemos un pequeño truqui, que es cuando me pidan un DB Divicontes de tipo Scope, ¿vale? Porque sabéis que los, que los eh, eh, Divicontes son perriques. Cuando me lo pidan, un DB Divicontes, lo que hago es utilizo la sobrecarga del método Scope que me pasa de un service provider y saco el contexto de base de datos. ¿Vale? Con esto ya rompo la dependencia. Ya tengo esa regla de la dependencia para hacerlo. Esta segunda que veis aquí ¿vale? es para eh, romper un poquito eh, con no atarme tampoco al Shoppingify Divicontes y atarme a la abstracción de Divicontes. Esto es porque lo necesita el, el Unit of Work. ¿vale? Si veis el Unit of Work, le estamos en lo mismo. Si yo dependiese aquí de Shoppingify Divicontes, necesitaría añadirme una dependiente infraestructura. Para romper eso, dependo de Entity Framework, vale, dependo de la librería de Entity Framework y lo que hago es utilizar el contexto de base de datos. Esto básicamente lo que hace es, dependiendo este server, state chain, es otra interfaz que veis aquí, que sirve para eh, saber si, bueno, si estoy en una aplicación web o estoy en una aplicación de consola, eh, si tengo que persistir los cambios o no, dependiendo, por ejemplo, en las aplicaciones web sabéis que tenemos un, unos verbos seguros que son get head, options, que en los que no deberíamos modificar nunca eh, los agregados. Y esto, que, es, que serían métodos de consulta, si esto lo que hace es esto, ¿vale? En aplicaciones web comprueba que son métodos seguros y no te deja eh, tocarlo. En aplicaciones eh, en aplicaciones de escritorio, pues deberías implementarte tu propio server state y tomar tu, tomar tu decisión, ¿vale? Al final comprueba que el DbContest tiene cambios y si tiene cambios hace la transaccionalidad. Entonces, todo lo que se haga en los casos de uso, pues va a ser eh, transaccional, ¿vale? Como veis, eso es ni más ni menos la manera en la que utilizamos la regla de la dependencia vale por eso aplicación si os habéis dado cuenta antes os lo enseñé en el grafo de depend, de solo depende del dominio vale ahí, ahí lo veis vale que depende del dominio no tengo una referencia con infraestructura ¿vale? entonces todas todo lo que tendría que hacer es exponer estas instalaciones aquí como he expuesto isopingify debicontes y utilizarlas en, en lo demás vale con eso pues ya lo, ya lo tendríamos eh, la aplicación, bueno, no, no tiene tampoco mucho más, eh, salen las partes importantes que pueden enseñar, cómo pongo las capas, demostraros que efectivamente no tengo ese tipo de cosas, los eh, test de dominio, ¿vale? Para ver que eran test eh, totalmente aislados y luego, bueno, estos test que ya son un poco más, eh, más puramente eh, integración, eh, donde tengo pues los casos de uso, pues para probar, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Que no puedo eh, llamar a la API eh, si no estoy autenticado para coger una lista, porque dependo del usuario, recuperar eh, shopping list, eh, crear listas de la compra, eh, añadir ítem a la lista de la compra, etc. etc, etc ¿vale? Y lo, lo mismo que decíamos, poder ejecutar bueno, pues, todos estos testes en local sin tener que arrancar la aplicación y probar que el end-to-end -end, hasta la base de datos, pues funciona. ¿vale? En este caso estamos probando eh, el end-to-end -end hasta, la, hasta, la, hasta la cocina, como se suele decir. Vale, entonces tenemos testes muy rápidos, de unitarios, testes un poquito menos rápidos, si veis la diferencia entre milisegundos, pues algunos toman casi medio segundo, dependiendo de cómo complejo sea, porque hay que preparar todo el juego de datos. Todos estos testes preparan los, los juegos de datos y demás. Y luego, si queremos ver un ejemplo de ejecución para que veáis que la aplicación bueno, está funcional, puramente funcional, vamos a ir aquí, que tenía ya abierta una aplicación, entonces puedo recuperar, por ejemplo, un carrito de la compra, si le damos aquí a ejecutar, esto nos devolverá las listas de la compra del usuario y podríamos ir a buscar pues, una lista en concreto, que ¿vale? fuese la lista 1, ¿no? aquí, con sus ítems, la cantidad, pues, Xbox 7 y, y demás, eh, poder utilizar, bueno, sí, intentar buscar listas de la compra. Que, que no existen y demás ¿Vale? esto sería un poco lo que sería ya probar desde Swagger nuestra propia API para, para que veáis que al final todo vale esto es un ejemplo también de cómo mostraros eso pero bueno los testes de integración no se evitarían tener que venir aquí y estar probando esto o tener que estar lidiando con la autorización si tenemos un servidor externo bueno hasta aquí llega un poco lo que os quería comentar eh, espero que os haya gustado como digo to tomar las cosas que os gusten o no, no, no tomar nada eh, sentiros libres de, de darme feedback, ya sea a través de correo electrónico Twitter, o Luis, eh, veo que esto sería mejorable, ya os digo, a mí me encanta todo este tipo de, de debates sanos eh, donde podamos aprender unos de otros. Como digo, daros las gracias a todos los que habéis asistido a la sesión y nada, espero que mi deseo para el año que viene es que, que volver a tener una edición de esta de esta conferencia y poder veros a todos de manera presencial y charlar y hablar y bueno, sí, hay que tomar también eh, después eh, un refrigerio pues perfecto así que nada sin más me despido y daros gracias a todos y disfrutar muchísimo de esta pedazo de conferencia, chao chao